Ustedes recordarán que hace unos días, la semana pasada, Gastón Escudero no vino. Nos llegó una nota diciendo que estaba secuestrado. ¿sí? Nosotros lo leímos con mucha preocupación. Hoy vino como si nada. La pregunta es, ¿es Gastón Escudero? ¿Usted es Escudero? Escudero usa esto así. ¿Y usted lo tenía para ¿Será ahora? Gastón Escudero, Claudio? No voy no decir. No decir nada, por favor Díganle una explicación a la gente ¿Qué pasó el lunes pasado? Me quedé ¿Nos dormido, me quedé dormido. Eh... ¿Y qué era esa nota que llegó acá que lo habían secuestrado? ¿Llegó una nota? Llegó una nota diciendo que lo tenían y que lo habían hecho fiambre, algo de eso Bueno, eh, no va a dar ninguna Al final explicación. de la columna te cuento ¿Al final de la columna sí. te cuento? Bueno, sí. está bien Vamos a hablar de otra cosa Claudio, no, venga, venga un segundo venga un segundo, Porque yo, a mí hay algo que me da desconfianza Esto entre nosotros. ¿Será escudero? ¿Sabes qué me parece que puede llegar a ser Lilita Carrión? No, cruzada. Lilita Carrión, no. No vendría seguro? tan temprano. No, no, es verdad. Y seguiría eh... se con un escándalo. Y Seguiría Armando, hay que ver cómo se va. No sé. Que no sea un clon o un extraterrestre vestido de escudero. Que... Un... Hagamos una cosa. Sí. No, por no, por favor. Durante el programa, vaya metiéndole alguna pregunta que solo escudero lo pueda responder. ¿sí? Ay. Bueno, bueno pensar, eh Gastón Escudero sí, bueno, Niño, muchas niño gracias. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien? ¿Cómo le va? Bien, Gastón bien, Escudero Bueno sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos Escudero? a hablar de un tema eh... No trajo el DNI, ¿no? Sí, lo tengo por ahí. Ah, atrás. Bueno, bueno, pero bueno, como para. Después sí, todo el mundo lo, le, le preguntan cosas en el ¿Y qué signo es, escudero? <ríe> para, como para saber. Como para, para saber. Del tema. De Tauro. De Tauro. Ta Son bravos los de Tauro. Ah, los de Tauro. Eh. Yo tengo gente que conozco de Tauro que, mire, mejor no conocerlo. Bueno, sí. vamos a hablar de un tema que nada que ver con toda esta parruchada. Sí, bueno, ¿no? ¿Okay? Escudero no se suele enojar. Hoy vamos así. a hablar de ovnis. Ajá. Sí, vamos de a nis. saber todo sobre los ovnis. Todo sobre los ovnis. Todo sobre los ovnis. Eh, que claramente sabemos es una sigla que significa objeto volador no identificado que... ¿qué hace? No, quería ver si tenía algún cable o algo sí. Bueno, esto tiene que ver el OVNI no tanto con un objeto mm -hmm. no, Uno le no llama ese. OVNI a cualquier nave interespacial que pisa la Tierra Pero como cualquier con... nave interespacial... Oh. Sí, claro, pero no, ¿cuántas no, no, no. naves interespaciales? Que... El OVNI Oso. tiene que ver con el concepto de un objeto volador no identificado, obviamente Es cuando uno avista un objeto que es extraño a, a lo que uno ya sabe, digamos. Por ejemplo, yo tiene una chancleta, una terraza y nadie sabe qué fue lo que pasó. ¿Ve algo OVNI. pasar? Es un ovni. Si no lo identifica al pasar, que no sabe qué es una chancleta, es un ovni. Usted suele ser de revolver la chancleta. Claro. No, no, no, si, por pasa. ejemplo, pa, no. para un ovni, sí. nos acercamos, sí, ¿cómo andas? ¿Qué sé yo dónde ven y vengo de Marte? ¿Esto que es? Una nave interespacial. Deja de ser un ovni. ¿Me entiendes? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo, el de OVNI que... es eh, falta de conocimiento, básicamente. El OVNI es el concepto de, hasta que no sabemos qué pasa, hasta que no claro. se realiza la investigación, es un OVNI. Ajá. ¿Se entiende? Una vez que ya sabemos, bueno, podemos clasificarlo, decir, esta nave viene de Plutón, Y deja de Marten, ser un OVNI. Y deja de ser un OVNI, porque ya está identificado. ¿Me comprendes? Sí. Ese es el concepto. Es como Natalia, Natalia. Claro, es no como un ADN, pero le decimos sobre. Claro. Pero interestelar. Interestelar, inter exactamente. Sí. Bueno, Interestelares, qué linda banda esa, sí eh, se, se estudió mucho en Estados Unidos Esto allá uh -huh. por la década del 60, 70 se, se, se Durante dos muchas, décadas Muchas investigaciones, mucho. sí, sí sí. Uh -huh. Porque fue del 68 en adelante Sí, <risa> no sé, unos añitos, como, claro, un, claro un <risa> Todo, en La un mitad, empezó en el 68, sí, señor, en el 72 Sí, señor Está Muy bien, bien, bien, bien. Eh, Bueno, entonces se llegó a la conclusión de que Empezaron a Juntar denuncias y hacer expedientes. yo los famosos expedientes X? Sí. Bueno, son no, expedientes sí. que tiene el gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero eso la existe en realidad a... o es solamente una serie? Sí, bueno, a mí me da un poco de miedo andar diciendo estas cosas en la no, televisión. No, ¿por qué? Por favor. Si Pero existían estos tiene, expedientes. Tiene el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Está toda la universidad en este momento diciendo lo que diga Gastón nosotros vamos a... Yo preparar". soy el Copilaron señor de... TV Universidad, Claudio. ahí que está. Ahí está el apoyo. Si lo eh... apoya el señor TVU, te quédese tranquilo que... Se recopilaron más de 40.000 expedientes de denuncias ah. sobre ovnis. No. Entonces hacen una... Eh, empiezan a analizar todos los casos y un 27% eran planetas que la gente veía... Con ¿Que veía color planetas raro, que andaban una, por acá? Ve como una estrella de color raro, pum, sí. ovni. No, no ese este. Eso es un planeta, Marte, no sé. claro. Claro, bueno, por ejemplo. Un 23% dijo que, este, bueno, denunciaron ovni y al final resultaron ser satélites satélites que, que mandamos al espacio. Si usted ha estado en alguna vez en algún sí. campo, ve para el cielo y puede ver una luz que titila y pega la vuelta de, este, por el cielo. Y es un satélite. Bien. Y que la gente dijo, eso es un Ocni. Exactamente, Le dijeron, sí. no, eso es un satélite. Eso es un satélite. Otro 27%. Qué mala onda que tiene la NASA, porque usted llama y no, eso es otra cosa. Sí, sí bueno, otro 23% vio que eran este, tipo estrellas fugaces, sí. ¿no? Este, y un 23% no se pudo Yo creo explicar. que estamos en 112% bueno. no no no pero bueno bien, sí, sí. Bien. no me da la cuenta <risa> no, creo que fui matado como eh, un 23% sí. fueron objetos voladores no identificados que no se ha podido hallar la causa de ese 23% por lo tanto queda un espacio abierto para gente como uno que se dedica al estudio de estas no cuestiones sabemos. paranormales no sabemos quién es. para poder develar aquí, <risa> para poder develar aquí estos misterios uh -huh. ¿cuál es su comida preferida el pastel de papa. Mm. Vamos a ver la primera parte del informe que está presentando. ¿Es seguro, segura? Claudio? Eh, Germán. Oh. ¿No Germán? ¿No su nombre? Eh, eh, Gastón. Gastón. Gastón. Por no, favor, no, no. acérqueme el video. ¿Qué pasa el, el, pasar el la la video tape? Por favor. ¿Está rebobinado? El es el mismo. El es el mismo. No, no, no rebobiné Está regrabando no no, siempre el mismo, No que Claudio. te cobran unos 50 si lo devuelves tarde. No, no lo rebobiné. Eh, está, está grabando en el mismo. Sí, no tenemos los informes viejos. Decimos que se vuelve a grabar. Vamos a ver entonces la primera parte, avistamientos de ovnis reales. Esto está chequeado por usted. Esto está hotel. recontra, hiper, recontra chequeado. Esto fue, lo vieron, lo llamaron, usted nota. fue, lo volvió a ver, volvió a aparecer la nave espacial. Esto está chequeado. Exactamente. Vemos entonces la primera Cuidado, parte eh. de Gastón Escudero Guarda. y los ovnis. Mirá. Los ovnis de Escudero. del tiempo siempre han habido personas que dicen haber tenido encuentros cercanos con seres extraterrestres. Normalmente estas siempre terminan siendo desmentidas y las personas llamadas locas o peores pero hay ocasiones en las que cantidades de evidencias son tan grandes y el hecho presenciado por tantas personas que hacen pensarlo dos veces antes de decir que pueda ser falso. Pensamos en Oregon en el año 1950 cuando una mujer llamada Evelyn Trent le pareció ver un objeto volador no identificado en el cielo con forma de disco metálico. Rápidamente llamó a su esposo y estos se quedaron viendo el objeto por un par de minutos. Luego el esposo decidió buscar una cámara para tomar unas fotos y logró tomar dos antes de que el objeto se desapareciera a altas velocidades. Ahora, todos sabemos que hay miles de avistamientos como este y que quizás algunos no sean reales, pero normalmente las personas siempre buscan publicar su encuentro o buscar a la prensa para salir a la televisión. El caso con la familia Trent fue muy diferente. Estos tuvieron que ser convencidos de publicar las fotos, ya que temían meterse en problemas con el gobierno de los Estados Unidos, y estos dos se quedaron con su historia hasta su muerte en el año 1997 y 1998. El 6 de abril de 1996 en Melbourne, Australia, testigos afirmaron de haber visto un objeto con forma de disco metálico sobrevolar un bosque cercano a una escuela posteriormente este objeto descendió a una parte del bosque y se fue de nuevo se podría decir también que esto fue simplemente una broma o un avistamiento falso pero lo que nadie se explica es cómo este suceso fue presenciado por más de 200 personas en plena luz del día aunque la historia de los testigos varían hay muchísimas que concuerdan dicen haber visto una nave que bajó a una zona con árboles de vino por unos segundos luego ésta se elevó del suelo se inclinó 45 grados y salió disparada al cielo a una velocidad que dicen fue como abrir y cerrar de oro todo esto mientras la nave no hacía ningún tipo de sonido fuerte Cabe destacar que los aeropuertos y bases militares ese día no tenían ningún tipo de actividad Así que se podría descartar que hubiese sido algún avión Número 8 tenemos el avistamiento de la base aérea Edwards. Una nave aterrizó en la base aérea Edwards localizada en California. Si esto les suena como un simple mito de locura, tengan en cuenta que esto fue captado en video por un soldado del ejército llamado Gordon Cooper, que en ese entonces estaba trabajando como piloto de prueba para el primer programa espacial. Él dice que yo tenía un equipo de grabación filmando mientras instalábamos el dispositivo cuando de repente vimos un platillo que nos sobrevoló. Luego este flotó cerca del suelo y le salieron tres piernas que actuaban como equipo de aterrizaje. Él dice además que las personas con las que él estaba eran todos camarógrafos profesionales por lo que pudieron captar al incidente a la perfección pero, que cuando estos llegaron a la base militar y decidieron reportar el incidente, las cintas de grabación se le fueron quitadas para investigación y más nunca las volvieron a ver. En 1997, en una isla de Brasil llamada Colares, hubo varios avistamientos de ovnis. Esos avistamientos se provocaron por meses y lo que hace que este incidente en específico sea tan importante es que los habitantes de la isla fueron atacados por los extraterrestres. Rayos de luz y radiación fueron emitidos hacia los habitantes, causándole quemaduras que posteriormente cicatrizaban a los 10 minutos. Además, en estas quemaduras, madura se podían observar pequeñas marcas de agujas y en total ocurrieron más de 80 heridos y dos muertos. Esos ataques hicieron que la región fuese evacuada y el gobierno de Brasil realizó una investigación bajo el nombre secreto de Platillo. Fuerte lo que acabamos de ver, eh. La verdad que son avistamientos reales. Hay diferentes formas de avistar un ovni. Uno es el encuentro cercano, del, eh, perdón, lejano del tercer tipo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tipo. No no. Bueno, es ¿Esa? exacto. el negro? Estaba así vestido hoy. Claro que bueno, ve, claro, venga. Sí, venga, le, venga le un segundito estoy hablando con él. Sí, sí. Me parece que estaba vestido distinto. ¿Usted no qué hizo? Cambió, no no cambió, durante el Durante el, el video, ¿qué hizo? Yo me di vuelta en un momento y está así, pero no, no sé. Bueno, vuelva. Fíjese, yo no estoy seguro que no sea se acudero, no, no se Para mí no es. Bueno, sí, sí, bien? así. ¿eh? Sí, todo perfecto. ¿Usted cómo sí. Usted tiene el encuentro lejano, ¿no? Entonces, que es cuando uno ha visto un ovni uh -huh. a más de 150 metros. Ah. Cuando uno lo ve en el cielo... ¿160, por ejemplo? Sí, sí, sí, también. Ah, es. Más de 150 ¿140 metros. no? No, ese es cercano. Ah, ese es cercano. Ese es cercano. Sí. Que, bueno, uno puede ver la, eh, el ovni, digamos, puede sí. ver diferentes figuras, o también un radar lo puede detectar aunque usted no lo vea. Ajá. ¿Me comprende? Eso sí, es sí. un encuentro eh, lejano, lejano. Con, con ovnis Encuentro cercano es cuando obviamente lo tenemos a menos de 150 metros O sea, menos de una cuadra y media Menos de una cuadra y media y sí. lo vemos, eso ya es un encuentro cercano con ovnis Ajá. Hay diferentes fases Y una de las fases, la primera es el avistamiento La segunda sí. fase es cuando ese ovni deja huellas por ejemplo, se asienta aquí una ah. nave espacial y deja todo destruido. Te, te deja ¿Por? las marcas en el maíz. ¿Vio te que deja, deja la, la marca, marca en el maíz, te deja sí. quemado el césped. Entonces ahí ya hay una prueba de lo que viste. ¿Por qué sabes? Me, da, en el me maíz? da más miedo que el dólar Porque de estruceneo. No lo bueno, no dije así. Porque Pero, les gusta la polenta. Entonces. ¿Le gusta a los extraterrestres les gusta polenta, la polenta. Y por eso van al maíz. Exactamente. Como, por ejemplo, so, una, arriba de una santarita nunca los vi, por ejemplo. No, nunca no, hubo una. Con el maíz es la cosa. Sí, señor, ¿te veo qué iba a decir usted? No, no, nada. Ah, no, pensé que iba a decir algo justo como... Justo, no. Siempre tengo algo para decir, en este momento no. <ríe> ah, bueno, no, no diga nada. Del tercer sí. tipo... Para, para tí. mí no es, Claudio, para no, mí no, no es. No, no es no, no es, no. es ¿Vale? cuando la persona este, ve al, al, a un extraterrestre. Ajá. Ese es el encuentro cercano al tercer tipo. Bien. Y Fabio Serpa incorporó tres fases más. Ajá. Es un referente para usted, ¿no? Totalmente. Sí, Él y tu ni y tu lengua. No, Es cuando ingresa a la nave interespacial. Inter ah, lo dejan entrar. Ese es el encuentro, de cuarta, la cuarta fase del encuentro de este, cercano. Sí. ¿La quinta? <risa> Me va dando miedo, porque la quinta hasta ahora lo vi entrar a la nave. Es cuando pueden ingresar a la mente de, Tuyo, del, del, del humano. humano. Ajá. Se hace una comunicación telepática. Guarda. Esa es la quinta fase del encuentro cercano. ¿La sexta con otro? No. Y la ¿qué? sexta ya es emitir ondas. Ah, <risa> la sexta te agarran sí, y... Sí, sí, sí. Ondas de radio. Eh, en el mundo y la persona misma lleva consigo la posibilidad de emitir ondas de radio. Por ejemplo, lo sí, por ejemplo, Exactamente. Por... Sí, una, es, tuvo una, un acercamiento del tercer tipo. Exactamente. Bien. Usted me dijo que trajo material en momentos del mundial, donde ahora está ganando España 3 a 2. Nosotros estamos haciendo un programa está ganando... Dios mío. Misterio. Eh, usted me dijo que trajo... No se sabe cómo va España. Imágenes, sí se sabe. Bueno, va pero no 2. lo diga, porque la gente bueno, se va. Eh... Mm. Usted me trajo imágenes de sí, la ¿sí? selección argentina Exactamente, partidos de la selección argentina donde se ha avistado el ovnis donde pasan cuestiones paranormales Esto préstele mucha atención porque Ojo vos, esto, suele eh. no prestarle atención pero está ahí, Sí. se ve porque el, ¿Cómo clasificó a Argentina? Ojo no haya sido ayuda Interestelar Mirá Sigue Pastore. Finalmente habrá corner, sí, señores. Córner para Argentina. A ver, a ver, esta puede ser para Argentina. 12 minutos. Le va a pegar el pocho a la vez y busca Argentina. Algún reboteo de Marquitos. Todo dado. Todo dado, ojalá. Para que haya equipo, para que haya... Claramente un ovni. Se veía claramente la nube, esa que estaba detrás. ¿Qué pasó? Resulta ¿Eh? que en realidad no es una nube. Estamos hablando de una nave espacial. La gente o... pensaba que era una nube. Claudio, ¿sí? Usted tiene algo raro. ¿Qué no, cosa? No, no, no, no, no sé. Por ahí es un tema mío. No, no está bien. Los pantalones son así. No, no, no, no, está bien, ¿Algo de acá del chaleco? No, no, no, no. No, bueno, entonces... ¿Algo en caso una, amigo, la visión decir, no sé al principio todos te hacen preguntas hacen preguntas raras para ¿sí? Sí, no, mí es, es el que... señor TVU sí. cómo que no soy el señor TVU <ríe> cambiar soy yo Claudio sí. bueno señor sí. Gastón Escudero sí real por supuesto eh... ¿Qué me va a traer para la semana que viene? No, para la semana que viene tengo algo increíble, pero no te lo quiero contar ahora porque no. quiero que la gente se muera en intriga porque el miércoles que viene no vengo, además. ¿Cómo no viene? ¿Por no, ¿qué porque no? es feriado en la Tierra. Acá en la Tierra. Acá en la Argentina digo ¿En de feriado. La Tierra, no, no, no, sí, la tierra sí. claro. La Tierra, bueno, es de todo. Bueno, muchas gracias por así venir bueno. y esperemos la semana que viene Pérez. estar bueno, a la Tierra. Tranquilo así. como si. Como si sí? es Claudio Núñez. No, Listo. No es bueno, ¿cómo me llama? Claudio. Dale. Seguimos en De Una y vamos a ver... Eh, Claudio, ¿es usted? Este video ¿Qué video? ¿El carrera <ríe> El de Cosi, mi tío ¡No, Claudio!